Buenas tardes, bienvenidos a Green Baby. Eh, esta tarde quiero compartir con vosotros un taller de inicio en pañales de tela. Como sabéis, durante toda esta semana se celebra la Semana Internacional del Pañal de Tela y durante toda la semana hacemos muchísimas promociones, eventos, descuentos, retos, sorteos, concursos, muchísima información en todas las tiendas artesanas, Instagram, influencer y demás. Y yo he querido colaborar mi granito de arena haciendo un taller de inicio para todos vosotros. Este taller de inicio queda grabado en YouTube y te será de acceso libre para todo el mundo que quiera. Voy a compartir con vosotros a trocitos la pantalla para daros un poquito de información y os voy a ir explicando poco a poco qué es lo que yo quiero que aprendáis un poco o qué conceptos quiero que creo que son los más importantes a la hora de empezar con pañales de tela. Veamos, ahora los comparto la pantalla. Si ¿Sí me deja esto, veamos aquí. Bueno, ¿qué es lo que veremos en este taller? Veremos los tipos de pañales de tela más habituales que hay y cómo se colocan, además de las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos. Cómo se lavan y cómo se guardan estos pañales, los pañales de tela. Cuáles son los tejidos absorbentes y, y de fabricación en general que más se utilizan y en qué momento elegiremos unos y otros. Y cuáles son los modelos más recomendables para empezar. Bien, vamos a empezar hablando de los tipos de pañales. A ver, un momento. Sí, me veo yo también. Uy. Bien, los pañales más comunes, los que al principio cuando empezamos a pañalear más nos llaman la, la, la atención o más nos gustan, son los pañales todo en uno. ¿Por qué? Porque son unos pañales que vienen en una única pieza porque son los más fáciles de utilizar, a bote pronto en principio, porque es una única pieza para lavar, para secar, y no hay que montarlos ni desmontarlos, ni tenemos que pensar en nada más. Tienen de malo que son más caros que los demás tipos de pañales de tela y tardan más en secar. Vamos, Os voy a explicar por qué tardan más en secar. Así me veis en grande. Eso es un pañal todo en uno. Se llaman todo en uno porque viene todo en única pieza. Van cosidos, ¿vale? No se desmontan de ninguna forma. En este caso, por ejemplo, este es un pañal de algodón orgánico y cáñamo y tiene ocho capas aquí, ocho capas aquí y el fabricante añade cuatro capas aquí. Y estas cuatro capas no se despliegan, van pegadas a, a la parte externa del cobertor. Entonces, al no poder desplegarse esto, tarda más en secar que otros pañales. Y diréis, ¿por qué lo cosen ahí y se tarda más en secar? Porque es necesario, necesitamos darle, tener más capas de absorción para que dure durante más tiempo eh, ese pañal, lo que es a nivel de absorción. bueno vamos voy a compartiros la pantalla. Pañales de tela todo en dos. Es un pañal que va con snaps y que se desmonta el absorbente del, de la parte externa, el cobertor. Decimos que son de secado rápido, porque como se pueden desmontar completamente, secan más rápidos. Que más... ¿Qué cosas malas tiene un pañal todo en dos? pues tiene, que hay que unir el sorbente antes de utilizarlo de nuevo, que tampoco es que sea un gran, gran mal, pero hay que tenerlo en cuenta. Y aunque es más barato que un todo en uno, son pañales dentro de, los, de la gama de los pañales en general, son de los más caros. Mirad. Esto es un pañal todo en dos. Esto es un pañal todo en dos montado. Pero yo, para lavarlo, para secarlo lo desmonto y para lavarlo es importante, lo desmontaré siempre, porque si no, los snaps se van desgastando y se terminan rompiendo. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo uno de estos y tres rellenos, tres de dentro, tengo mucha rotación de pañales con poco dinero. Me explico. Esto... Cada vez que yo se lo utilizo a mi bebé, generalmente va a estar manchado de pipio o caca, pero lo puedo lavar a mano y en dos horas está seco. Al cabo de dos o tres horas yo tengo esto seco y si tengo suficientes recambios de estos, tengo dos o tres, yo este primero lo he hecho a lavar al cubo y tengo otro de repuesto para utilizar en cuanto yo quiera. Entonces la versatilidad del todo en dos y por qué es de los pañales más utilizados es esa. Que si bien hay gente que decide utilizar el cobertor, son pocas las veces que un bebé no va a manchar una esquina de pipí o, sobre todo, un recién nacido de a quedar sucios. Pero lo bueno es que lo lavamos a la mano y secan un ratillo, un ratillo muy pequeño. Vamos a ver, creo que me estaba comentando alguien en el YouTube una cosa. Estamos en directo en YouTube, además de en el Meet. Si queda alguna duda o me escribís algún mensaje y no lo veo, no os preocupéis que yo después más tarde os lo iré respondiendo todo. Después del el todo en dos... Los pañales, que, los siguientes pañales en, en evolución, que nos podemos decir, son los pañales rellenables. Un pañal rellenable es un pañal que viene con una especie de bolsillo. Esperar, que me veáis bien grande. Sí, me veis en grande. Pañal rellenable es un pañal que viene con una especie de bolsillo en el que metemos dentro el absorbente, que lo mejor uno cualquiera. Lo meto dentro, ¿vale? Meto la mano, es como, como poner una funda en la almohada. Lo dejo dentro y ahí está, ¿vale? Es un pañal que una vez que lo colocas, una vez que le has metido el relleno dentro, eh, a la hora de colocarlo, a la hora de utilizarlo, un cuidador o una persona que todavía no tiene suficiente experiencia, que no se siente segura a la hora de colocar un pañal de tela, con una única pieza, es de una característica similar a un todo en uno, a la hora de colocarlo hablamos. Tiene de bueno que se secan bastante rápido, porque como los desmontamos, pues pasa igual que con un todo en dos, no tengo la parte del cobertor pegada a ningún tejido, entonces seca, de, seca bastante deprisa. ¿Qué tiene de malo? Pues que tengo que sacar el absorbente antes de lavar siempre, porque si yo no saco el absorbente para lavarlo, se va a quedar dentro y no se va a limpiar bien, tanto de pipí como de caca, no se limpiará eficazmente. ¿Qué tiene de malo? Pues que si yo tengo, además, varios todo dos o rellenables de distintas marcas, tengo que pensar cuál es de cuál o, que me valga que sean algunos polivalentes, tengo que pensar que tengo que rellenarlo con uno que le quede bien. Lo mismo, no es nada complicado... Porque una vez que los haces, lo haces dos o tres veces, tú vas a tener tus propios gustos e incluso a veces a, a, a posta vamos cambiando las absorbentes de unos entre otros porque nos gustan más o ponemos el que le toca. Pero es algo tener en cuenta que hay que montarlo. Yo para mi gusto, tanto los rellenables como los tondos, cuando los utilizaba, yo los, los doblaba de una vez que los sacaba del tendal o de la secadora, los montaba y los ponía en una estantería. Para mí eh, era mucho más cómodo hacer un, eso, a lo mejor, un día a la semana o dos días a la semana, pim, pam, pim, pam, colocarlos todos, doblarlos y ponerlos en su sitio, que dejarlos en un montón y, y, y ir tirando así. Pero hay familias que prefieren tener, lo tienen en una montañita y van tirando sobre la marcha y van utilizando. Esto ya es a gustos de cada uno. Pañales ajustados. Un pañal ajustado es un pañal que le dicen los pañales nocturnos porque absorbe mucha cantidad de líquido. Porque todo es tejido. Mirad, veis en grande. Esto es un pañal ajustado. Y es entero, este por ejemplo es de algodón orgánico y bambú. Y es entero absorbente. Este, por ejemplo, viene, esto es de recién nacido, ¿vale? Pero... Es todo absorbente, todo absorbente, la zona de la cintura absorbente, la zona de la tripa absorbente, todo entero es absorbente. Entonces, ¿qué pasa? Son unos pañales más voluminosos porque suelen traer más capas de absorción que los pañales eh, más habituales que estamos hablando hasta ahora. Abultan más, no muchísimo más, depende de la marca, pero sí que se nota que abultan bastante más eh, y tardan también bastante en secar. Seguimos con mi presentación, que me gusta mucho enseñarla para apoyarme. Les decía, tardas donde secar y tiene algo malo también. Y es que tenemos que colocar encima un cobertor para que no cale. Es decir, como es todo completamente tejido, todo es tejido. Yo tengo que colocar encima de esto, tengo que colocar un cobertor que viene siendo esto. Vale, que luego os voy a enseñar, explicaré bien qué es cómo funciona. Para que no sale. ¿Sí? Esto es necesario utilizarlo así. Podemos utilizar pañales ajustados sin cobertor encima. A veces, en momentos calurosos, en verano, lo hacemos todo en bebés que tienen el, el, el culito de la piel más sensible. Pero tenemos que saber que si el bebé se hace un pipí y se sienta en el sofá eso se va a mojar. Entonces, eh, para momentos puntuales sabiendo cómo es, se puede hacer pero para que no cale ni nos moje nada hay que poner siempre, siempre un cobertor el cobertor es esta pieza que os acabo de enseñar que es bonita, se utiliza sobre los pañales ajustados para que no calen se utiliza poniendo dentro un absorbente de cualquier marca, un predoblado, una gasa ¿Vale? Aporta el efecto impermeable a cualquier tejido absorbente que tú quieras utilizar. Estos que os acabo de enseñar son de TPU, pero los hay de polar, los hay de lana. Luego os enseñaré, os explicaré un poco más sobre tejidos y os enseñaré bien. Los cobertores no hay que decir, o sea, es, es una pieza imprescindible para pañalear. Eh, no tarda en nada en secar, se puede lavar a la mano perfectamente, no absorben. ¿Qué otros tejidos existen que pueden absorber? Pues existen las gasas, que son estos rectángulos. Este rectángulo grande, vale, los hay, existen de distintas medidas, pero. Vale, esto, por ejemplo, es una gasa. Hay múltiples formas de doblarlo: hay plegado origami el libro sobre, eh, en libros sobre rectángulo o en compresa, vale. Pero bueno, la idea es que se va doblando, vamos añadiendo capas de tejido y esto es un absorbente para los pañales de bebé. Eh, este es el típico gasa y pico que se utilizaba antiguamente. Bueno, pues esto todavía las gasas siguen utilizando. Eh, las capas exteriores han cambiado mucho, pero las gasas antiguas son buenas, se pueden usar perfectamente. Eh, las gasas son, tienen algo bueno y es que como son tan finitas, son muy fáciles de lavar y secan enseguida. No es un pañal que dé problemas de lavado, por ejemplo, porque no tiene muchas capas de tejido, es una única capa de... Es como lavar una camiseta, no tiene nada. Otra cosa que podemos utilizar para absorber son los cobertores. Un cobertor, perdón, un predoblado. Un predoblado es... El mismo tejido de la gasa que os acabo de enseñar enorme, lo que hacen en fábrica es doblarlas muchas veces en cuatro hasta que tiene el tamaño que ellos quieren. Lo que hacen es lo rematan por los extremos, le hacen unas dobleces a lo largo con unas cosidos, está cosido y de esta forma queda la, el tejido, tiene cuatro capas, entre cuatro y ocho capas y queda súper apretadito, no lado. Entonces, eh, tenemos una gasa, vamos a llamar así? Una gasa súper apretada y con una preforma, pues se llama predoblado, pues es un pañal predoblado. Se puede utilizar así, con las rayas que vienen cosidas a lo largo, o si yo me encuentro que tengo, es muy grande para mi bebé y así como viene, no lo puedo utilizar, lo cambio, lo al revés y en lugar de, de en tres lo puedo doblar en cuatro. O sea, la idea es doblarlo como viene, pero no siempre es necesario o no siempre es útil como nos lo está planteando el fabricante y se puede hacer perfectamente. Otras cosas que se pueden utilizar para absorber son absorbentes genéricos que hay de las marcas, ¿vale? tipo es pues un absorbente que incluso hacemos nosotros en la tienda, eh, tiene forma de reloj de arena, pero muchos fabricantes hacen absorbentes universales de cáñamo, de algodón, de bambú, de distintas mezclas que se proponen... Nos tenemos, siempre debemos verificar la medida, el largo y el ancho que pondrá y ver si esto encaja en nuestros pañales o en el tamaño, en el largo que tenga nuestro bebé. Y ya está. ¿Qué también podemos utilizar para absorber? Podemos utilizar tejidos que haya por casa. Es decir, eh, podemos utilizar toallas suavecitas que tengamos por casa, retales. Eh, se puede utilizar tejido camiseta de que hay de algodón. Si hablamos de bebés recién nacidos, sobre todo se puede utilizar bien dobladitos, puede ser una opción. Eh, opciones hay muchísimas. Necesitamos un tejido absorbente que sea si puede ser fibras naturales, que no sea rasposo para que sea suave con la piel del bebé y con eso podríamos pañalear. Con eso y un cobertor sería suficiente. Os sigo enseñando mi presentación. Bueno, y como os decía, al final hay muchas formas de llevar a cabo el pañaleo. El concepto general es tener algo que absorba y cubrirlo con otra cosa que evite que salga la humedad. Algo que absorba es cualquier tejido absorbente del que os he dicho hace un momento y para cubrirlo siempre necesitaremos un cobertor. Eh, antiguamente los, los pañales de, de tela que había, el tejido de fuera era plástico, pero plástico puro y duro como si fuera el hule de, la, un hule de, de, de, de las mesas, un mantel esto era súper gordito. Hoy en día esa ya no se usa. Eso sí que es algo que considero que vale la pena invertir dinero en cobertores buenos. ¿Por qué? Porque un cobertor bueno eh, viene bien microperforado, viene con un tejido adecuado que evitará que salga la humedad, pero permitirá que, permitirá que circule el aire. Y eso es súper importante. Entonces... Si, ejemplo, si utilizamos un cobertor y dentro le ponemos gasas, le ponemos eh, absorbentes genéricos o tejidos que tenemos por casa, tenemos una variante del tipo todo en, dos, todo en dos. Es una variante económica muy útil y muy utilizada. Lo que más se utiliza... Para, pañales de, para bebés de recién nacidos son cobertores con gasas superdoblados. Es una forma súper barata de pañalear y muy eficaz. También se utilizan bebés más mayores, sobre todo para estar en casa. Cuando ya nos sentimos seguros con el pañaleo, eh, con poco dinero tenemos muchísimos recambios para utilizar para pañales de tela. Si clasificamos los pañales de tela por, tipos, por tiempos de secado, diríamos que hay pañales que secan rápido y pañales que secan más lento. Los pañales que secan más rápido son los pañales Todon dos, los cobertores más absorbentes, ya sea predoblados, ya sea los absorbentes genéricos, el material que decidamos poner, y los rellenables. Y los pañales que secan lento, son los pañales todo en uno y los ajustados. Entonces, a la hora de elegir nuestros pañales de tela, es importante que si necesitamos elegir eh, pañales todo en uno o ajustados, que seamos consecuentes con la cantidad que vamos a necesitar o vamos a utilizar. Por ejemplo, los pañales todo en uno, es posible que podamos prescindir, pero los pañales ajustados es mucho más difícil. Los ajustados son pañales que se utilizan muchísimo de noche. Entonces, si yo voy a pañalear de noche, tengo que tener en cuenta el tiempo de secado de un ajustado. El tiempo de secado de un ajustado suele ser en un tendal aproximadamente lo mismo que nos tarda en secar un pantalón vaquero. Eso necesitamos, es un cálculo que hay que saber para hacer cuántos necesitamos, para que saber el tiempo entre que lo lavamos, lo secamos y volvemos a utilizarlo, vuelva a entrar en rotación para poder tener los suficientes. Ahora os explicaré cuáles son los principales tallajes en los pañales de tela. en pañales de tela, en es son tres hay muchos más pero como los más comunes son los de recién nacido, los unitalla y los XL o junior los pañales de recién nacido van desde los 2 hasta los 8 kilos aproximadamente esos es desde nacimiento hasta seis meses como mucho depende un poco del patrón eh, hay a bebés que les durará un poco más o un poco menos. Y depende también de la morfología del bebé. Mi consejo es que si tienes un bebé recién nacido, vas a tenerlo, que preguntes en la tienda donde los vas a comprar si es de un tallaje más bien justito para bebé pequeñito o si es un tallaje un poquito más amplio, que te durará un poco más. Los pañales unitalla. Eh, veréis que hay fabricantes que dicen que valen desde nacimiento hasta de españaleo. Esto suele ser bastante alejado de la realidad. Ningún pañal unitalla vale para un recién nacido tipo de 3, 3 kilos y medio. Si tú le pones un pañal unitalla a un bebé recién nacido, le quedará súper flojo, vas a tener fugas y además le subirá mucho el pulete. Tiene de hace demasiado bulto para un recién nacido. No lo necesita porque no necesita tanta absorción. Lo que conseguiremos es que al final cuando los acostamos en la cunita o en la camita, que les baile la leche. Y esto es lo que no queremos. Entonces los unitalla en bebé recién nacido los descartamos. Yo recomiendo que si no queremos o no podemos invertir en pañales de recién nacido, nos esperemos por utilizar pañales unitalla eh, por lo menos hasta los cuatro meses. Si lo ves es amplio, o sea, es grandote hasta los cuatro meses y depende de un poco los pañales que vayamos a utilizar, depende del, del, del patrón. Hay patrones enormes y patrones más pequeños. Volvemos a lo mismo. Antes de empezar o a comprar, eh, consultamos en la tienda eh, un poco sobre, sobre el patrón y, y, y, y la amplitud que tiene. Una vez que nuestros bebés tienen 6-7 meses, los unitalla, probablemente le van a valer todos. Es raro, habrá alguna excepción, pero todos les van a valer, por muy grande que sea el bebé. Eh, después tenemos el siguiente tallaje que es talla XL o Junior que es un pañal que suele valer a partir de los 12 kilos, yo recomiendo que cuando los bebés vienen más bien grandes, a partir del año y medio, si necesitamos reponer o vemos que hacen mucho pipi, que valoremos directamente pasarnos a pañales XL por varios motivos. Primero, porque el pañal XL es más grande y está más cómodo, porque le va a durar más tiempo. Yo si invierto un, si bebé un año y medio, invierto en pañales, sé que con un pañal XL va a llegar a los 4 o 5 años sin problema. Y porque tiene los absorbentes más grandes, y el tener absorbente más grande absorbe más cantidad de líquido. Cuando los bebés tienen año y medio y son más bien grandotes, suelen por lo general necesitar más absorción. Y es aquí todo lo que tenía que explicaros sobre tipos de pañales de tela. No sé si tenéis alguien alguna duda sobre esto, me queréis escribir algún comentario. Si no, pues lo dicho, os los iré respondiendo eh, sobre la marcha en cuanto pueda, en cuanto los vaya viendo. Vale, pues vamos a seguir entonces con el taller y os voy a hablar sobre los lavados. No, perdón, sobre los tipos de tejidos. Me saltaba ahí un trozo. Os voy a hablar eh, de los materiales más utilizados. Voy a hablar sobre los materiales más utilizados y en qué momento elegirlos y cuánto absorben cada uno. El primer material del que quiero hablaros es el pool. El pool es esta membrana finita que estáis viendo en la imagen, que os la voy a enseñar aquí en la pantalla, de todas formas, y está formado por dos elementos. Uno es el tejido exterior, que suele ser poliéster o minky, y el otro interior se llama uretano, ¿vale? Por eso las siglas PULS es poliuretano laminado. El uretano es una membrana que, como veis, es súper fina y transparente y está microperforada. Aporta el efecto impermeable o repelente de humedad pero no es impermeable como tal. o sea Lo que queremos es que, que transpire, que circule el aire y al circular el aire también circula la humedad. Eh, esto no quiere decir que vaya a filtrar. Os voy a enseñar y os voy a explicar bien aquí. No quiere decir que si tú pones agua aquí, que filtra al momento. No filtra al momento. Tú lo pones debajo de un grifo y lo llenas de agua y tarda unos minutos en salir la humedad. Pero ojo, sale. Eh, si yo le pongo un pañal de tela a mi bebé, y tiene un absorbente y hace un pipi, no va a salir la humedad para nada, no vas a notar nada. Ahora, si tu bebé tiene este pañal puesto, tiene el absorbente puesto y está dos horas con el absorbente calado entero hasta arriba, cuando al cabo de un rato lo vas a tocar, te va a dar la sensación de que empieza a estar húmedo. Esto es bueno, no es malo. Esto significa que, que no está estanco con la piel del bebé, que es lo que buscamos. Yo os diré, yo nunca he tenido una fuga de día, eh, de pipí, con una absorbente normal, con mis hijas, con mis dos hijas. Yo pañaleo con las dos, con una desde los cuatro o cinco meses y con otras de nacimiento. Si os digo que si tú eh, tienes un pañal a tope de pipí durante cuatro horas, cuando lo toques no está húmedo, no es que vaya a salir un chorro, ¿vale? Lo que os decía, la capa de poliéster es la bonita, perdón, esto. ¿Vale? Lo hay de, de poliéster, lo hay de minky, lo hay de distintos tejidos Y lo de dentro, esto es lo que nos va a aportar el efecto repelente Que es esta membrana finita que estáis viendo en la imagen Que realmente tú la tocas, parece una silicona Y si te fijas muchísimo, muchísimo Tiene unos agujeritos súper, súper finitos Vale, eh, tiene algo malo este tejido De hecho, es en desuso el pool y es que esos dos tejidos para pegarse el uno al otro y que no se despeguen y permanezcan intactos durante lavados y secados, eh, se pega con, con químicos, con, con unos disolventes. Por eso ese material está en uso y hoy en día casi todo lo que utilizamos, de hecho lo que yo os acabo de enseñar es TPU. TPU es los mismos dos compuestos, el poliéster y el uretano, que se laminan y se pegan con calor. Eh, no se utiliza ningún tipo de producto químico. Aunque veréis que hoy en día todavía llamamos pañales de pool o cobertores de pool las tiendas, en realidad la mayoría de fabricantes, por no decir yo creo que ya todos, nadie hace pool, todo el mundo hace TPU, que no ensucia el medio ambiente, provoca menos reacciones alérgicas y va más en la línea de lo que buscamos al utilizar pañales de tela, que es contaminar menos y hacia un mundo más sostenible. El algodón tradicional, pues como ya sabéis, es un cultivo súper contaminante, pero es un cultivo muy económico porque es, está muy masificado. ¿vale? Se, se consigue una producción muy, muy grande de algodón con poco, relativamente poco esfuerzo. También intentamos que esté un poco de, en desuso, o sea, nosotros mismos ya estamos intentando utilizar más algodón orgánico por el bien del planeta, por el bien de la piel de los bebés y por el bien de la gente que los cultiva. Una persona que cultive eh, algodón orgánico, pues evidentemente estar más saludable. Lo que ya estamos buscando es... Lo mismo que os decía del PUL y el TPU, era una línea más sostenible a nivel general. Así que el algodón orgánico hace pocos años era súper caro y hoy en día ya tenemos algodones, perdón, pañales con algodón orgánica con precios más comedidos y cada vez más acercados al, al algodón normal. El bambú. El bambú es un tejido natural, es antibacteriano, absorbe más que el algodón y ojo, al absorber más, absorbe un poquito más lento. Eh, los tejidos de, de bambú son muy suaves y también son muy sensibles Y lo que se suele hacer es eh, mezclar el tejido de bambú con algodón para darle un poco de cuerpo, un poco de resistencia Entonces cuando mezclamos bambú con algodón seguimos teniendo un pañal muy suave pero a la vez resistente Como os decía, el algodón absorbe relativamente deprisa pero absorbe cierta cantidad El bambú absorbe más cantidad que el algodón pero absorbe un poquito más lento la lana, la lana es un material de origen animal, se hace con pelo de, de oveja, aunque en algunos países se utilizan pues, también como forro, refuerzos, absorbentes, nosotros en España la verdad es que prácticamente solo lo vemos en cobertores, los cobertores de lana son super maravillosos, eh, son termorreguladores, no dan calor, no dan frío, eh, sí que requiere un proceso igual un poco más avanzado el utilizarlos. Yo recomiendo que una vez que os hayáis iniciado el pañaleo, el siguiente paso sea la lana porque va genial para la piel del bebé, es súper, súper transpirable y yo os digo que un calor el bebé tendrá el culo fresquito y en invierno lo tendrá medio calentito. Es lo mejor del mundo. Es algo, yo os animo a probarlo. Seguimos en la línea de los absorbentes, os decía que el algodón absorbe muy rápido y absorbe más o menos bien, el algodón, eh, perdón, el bambú absorbe más cantidad que el algodón pero absorbe un poco más lento y ahora tenemos el cáñamo que absorbe más que el bambú y el algodón pero absorbe más lento que las otras dos fibras. El cáñamo es un, un, un, eh, una, eh, una planta que no les da químicos y que es mucho más productiva y más duradera, más resistente que el algodón. Eh, hace años los absorbentes de cáñamo, el tejido de cáñamo en general, era un tejido amarillo, súper duro, súper eh, rasposo, y hoy en día ha evolucionado mucho en lo que es en el tema de pañales de tela. Eh, tenemos eh, pañales de cáñamo, eh, tejidos de cáñamo que se parecen prácticamente a, un, a uno de algodón, súper suave, súper maleable, e incluso hay una marca, Jeff and Baby, que hace absorbentes de cáñamo con textura de micropolar, pero es cáñamo con algodón, es una pasada. O sea, bueno, la industria cada año la verdad que va sacando cosas nuevas y es genial. Como os decía, el algodón absorbe a una velocidad, imaginaros, 5 o 6, el bambú absorbe a una velocidad más lenta, o decir, al 3, y el cáñamo es el que más lento absorbe. Entonces, cuando tengamos que poner un pañal y tengamos que reforzarlo, intentaremos siempre dejar por debajo el tejido que más lento absorbe. Y El tejido que más lento absorbe es por debajo el cáñamo, siempre pondré por encima el bambú y por encima el algodón. Cuando, según lo que tenga que elegir, un poco el orden será este. El sorb es un material científico que se fabrica en Estados Unidos, eh, que es muy útil en bebés que hacen mucho pipí muy rápido eh, y de golpe. Porque absorbe 10 de su peso, como veis, en menos de dos segundos. Entonces lo que hace es aporta un poco el efecto embudo. O sea, cuando un bebé hace un pipi y tú tienes un absorbente de zor y sabes que le va a salir por fuera, el zor lo va a contener, lo pasa rápido de la capa de abajo y entonces se contiene. Y de esta forma es la manera de que los bebés con que hacen mucha cantidad, muy rápido que no salga por fuera. Incluso tenemos familias que compran absorbentes de ZOR o, o compran tejido ZOR y se hacen absorbentes que entren dentro de los eh, pañales desechables para evitar que salga el pipí de golpe, porque hay niños que hacen pipí tan rápido que salen incluso por fuera del pañal desechable. La microfibra es un tejido que hoy también hoy en día está en desuso en pañales de tela, eh, no es un tejido para nada sostenible, pero el motivo principal por el cual se está dejando utilizar en pañales de tela, y ya se usa muy, muy poquito, es porque causa fugas por compresión. O sea, es como un hace efecto galleta. Ya lo veremos hoy en día solo en pañales chinos, chinetes, sobre todo en pañales tipo Amazon, eh, pañales de Amazon o, ¿qué dice Amazon, AliExpress, cosas de este tipo, de estos sin marca que valen 5 euros o cosas así. Eh, Veréis que pone pañales de cáñamo o pañales de bambú o pañales de charcoal, pero si os fijáis por dentro siempre tiene una buena capa de microfibra porque baja mucho el coste. No es malo, pero simplemente es, no es eficaz a la hora que tú cojas a tu bebé en brazos y tiene un pipi, sale todo por la, por la ingle. Hay otros tejidos sintéticos que también se utiliza, eh, que por ejemplo es el micropolar, el jersey atlético, el polar, que se utilizan para aislar la piel del bebé, vale porque no absorbe. Eh, por ejemplo, imaginemos que tenemos un pañal como este, que os he dicho que es de caña, muy algodón orgánico. En este caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un pañal todo en uno, es de fibras naturales. Pero imaginaros que el bebé que utiliza este pañal de repente, pues le, le va mal el, el efecto de fibras naturales, el efecto mojado. Y la mamá se ha dado cuenta de que necesita tener efecto siempre seco con el culito. Lo que se hace es, se hacen unos forros, se compran unos forros, esto es un absorbente, pero para que os me una idea, es de esta forma, se colocaría, sabes no tenía alguno, no tengo ninguno, se coloca encima y entonces la nalga del bebé queda aislada de la humedad y ya no tenemos ese efecto mojado que, que tanto está dañando en ese momento la piel. Y lo mismo al revés, podemos tener eh, un bebé que al que siempre le ha ido súper bien las fibras sintéticas tenemos todos los pañales de fibras sintéticas y de, de repente le pasa a la inversa que su piel pues cambia y, y vemos que las fibras sintéticas les van mal pues podemos hacer lo mismo hay forros de fibras naturales que se ponen encima del pañal entonces tenemos la versatilidad de uno y de otro completamente eh, los tejidos sintéticos también se utilizan para hacer la mayoría de los bolsillos de los pañales de rellenables os pues enseñaba antes un pañal rellenable que yo meto la mano dentro para rellenar. Ese tejido, la parte del bolsillo, suele, no siempre, pero suele ser de, de micropolar o un jersey alético similar. Bien, os voy a hablar sobre el lavado de pañales. ¿Cuál es la, la mejor forma de almacenarlos, lavarlos y secarlos? Os voy a dar unas indicaciones básicas eh, para que vosotros podáis un poco acomodarlo a vuestros hábitos de la familia, a, vuestro, a, vu a vuestra lavadora, porque cada lado es su mundo Simplemente es daros unas pinceladas, ¿vale? unas indicaciones mínimas Después experimentad y adaptarlo a vuestra rutina familiar, que al final es lo más importante Bien, ¿cómo se retira el sólido? ¿Cómo se retira la caca? Eh, en el caso de un recién nacido, un bebé lactante, no hay que hacer nada, se almacena así con el aclarado, con agua en la lavadora se va completamente, es decir, yo meto los pañales de recién nacido, cuando hace una caca lo pongo en el cubo o donde sea que yo los almacene y se van directos a la lavadora cuando toca. Ponemos un aclarado concentrifugado solo con agua y abro de nuevo y allí no queda nada de caca. La lavadora queda limpia, no van a quedar restos por ningún sitio. Ahora, cuando el bebé ya come comida, ahí sí que tenemos que retirar la caca y tirarla al baño. Hay distintas formas de hacerlo. Se puede quitar el grueso con un papel, se puede eh, quitar el grueso con una, con una pala tipo lengua de gato que tengamos para eso, eh, formas hay mil. Yo sí os voy a decir la recomendación de lo que hacíamos nosotros en casa y es que eh, si la caca es muy pastelosa, es muy un poco líquida, lo que hacemos es esperar un buen rato, una hora, dos horas o el tiempo que consideremos oportuno para que se deshidrate un poco y que sea más manejable, que no sea tan líquido. Y de esta forma yo con el papel lo puedo sacar, o con la, pala, con la paleta de gato esta, puedo sacarla mejor. Con la lengua de gato, perdón. Es que vayáis un poco experimentando, pero eso ha sido mi percepción. Los ves que hacen cacas maduras genial, haz como prefieras, pero si es líquida, mejor esperamos un rato. Después de hacer esto, yo le doy un agua un agua con una gotita de jabón o lo que sea, o de detergente en el lavabo. Y claro, ese pañal queda mojado de agua. El pañal mojado de agua no se puede meter en un cubo con el resto de pañales que no están mojados de agua. ¿Por qué? Os voy a explicar el motivo. Cuando un pañal está mojado de agua, eh, es más fácil que proliferen los hongos. Un pañal que solo tiene pipi, en el pipi no, no nace el hongo. El pipi tiene unos compuestos que hace que, se, que quede protegido. Si yo los pañales que tengo mojados, mojados solo de pipí dentro del, del cubo, añado uno con agua, es fácil que se mojen los demás y que empiecen a proliferar bacterias. Entonces, cuando un pañal está mojado de agua o lo meto en un cesto aparte que tenga para eso, un poco abierto, un poco ventilado, o los dejo colgados en algún lugar si tengo, si tengo espacio. O si yo voy a poner mi lavadora estoy por la tarde y mañana sé que voy a poner lavadora, lo meto sin miedo porque no le va a dar tiempo que salgan los hongos, pero no los dejo dos días con agua mojados con el resto de pañales, esto no es adecuado. Ahora, cuando mis pañales solo tienen pipí, o sea, es decir, que no están mojados de agua ni nada, yo los meteré en un cubo. En un cesto, en una bolsa de pool, en donde yo quiera, pero que estén tapados, ¿vale? Con la bolsa cerrada, con una tapa de cubo, con una mantita, con una sábana, para evitar que le den insectos. Porque lo, lo hacen, les encantan los pañales los insectos, y más cuando llega la primavera. Entonces, me da igual cómo esté el pañal, que quieres bolsa, que quieres cubos, sin pool, con pool, lo que sea, pero que no haya acceso directo para ningún bichito. ¿Cómo lavaremos después los pañales? Bien, primero programamos un aclarado con centrifugado la lavadora. Eh, después, yo creo que lo, que lo más útil, pero eso ya depende de que os decía cada uno, yo relleno con, con, con ropa, con colada familiar o del bebé. No meto vaqueros, no meto toallas, no meto sábanas, no meto manteles, meto ropa más menuda, más del día a día. No lleno lavadora a tope, a tres cuartos como mucho, para permitir que todo circule bien y quede bien limpio. Programo un programa de algodón 40 grados máximo, yo no, no creo que sea necesario lavar a más de forma habitual, de forma común. Si os digo que reviséis siempre las etiquetas, igual cuando compramos cualquier prenda de ropa, para estar seguros. Eh, no utilizaremos programas eco de lavadora, el programa eco va muy deprisa y no es eficaz para los pañales de tela porque suelen ser gordos y tienen muchas capas. Entonces lo que buscamos es, eh, primero, eh, que sea que haga un lavador rápido y que no economicen agua. Porque el programa eco de la lavadora también reduce el consumo de agua. Mira a ver cuánto pesa lo que hay dentro, hace un cálculo aproximado, mete litros de agua. El problema es que los pañales de tela absorben muchísima cantidad de agua, nos va a absorber un montón. Entonces, por lo general, yo por lo que he visto, en la mayoría de las, de las lavadoras ecológicas no nos va bien que utilicemos eh, programas ecológicos. Siempre el programa más largo que tengamos. Los programas largos son eficaces y tampoco consumen mucho. No queremos lavados rápidos, queremos lavados largos y lentos para ahorrar el luz y para que queden los pañales bien limpios. ¿Cómo elegiremos el detergente? Bueno, la primera opción es eh, utiliza, utilizar detergentes especiales para pañales de tela tipo Dirty Diaper, de Rocking Green. La opción siguiente es... Si tenemos agua blanda, pues elegimos detergente de líquido en polvo. Si tenemos agua dura, detergente en polvo. Yo sé que os diré que un, uno de los consejos así que suele ser útil es eh, elegir detergentes de supermercado para ropa de color porque no llevan blanqueadores ópticos o brillantadores ópticos y si llevan es muy poquito. Y el blanqueador óptico, el brillantador óptico, son microcristalitos que se quedan encima de la ropa para reflejar la luz, para que parezca más limpio. Como bien dice la palabra, es blanqueador óptico, da la sensación de limpieza. Entonces nos da igual esto de los pañales que de la sensación, lo que queremos es que esté limpio de verdad, lo primero. Y lo segundo, que esos microcristalitos hacen dos cosas que no nos interesan. Una es que se va quedando en el tejido y con el tiempo va dando reacción a la piel del bebé, se va erosionando. Y otro es que el pool al final se queda también, se va castigando, se va afinando. Que si lavas dos o tres veces con un detergente con brillantadores ópticos no pasa nada. Y si el detergente tiene súper poquito, pues a lo mejor tampoco va a pasar nada. Pero si tenemos el mítico detergente de marca súper brillante, súper blancura y tal, esto ya sabemos que tiene bastantes brillantadores ópticos, así que intentaremos evitarlo. Otra opción es lavar con detergentes ecológicos. Pues ahí ya gusto, siguiendo las mismas premisas: agua blanda, detergente el que queramos, agua dura, detergente en polvo o con antical. Eso ya lo que quiera cada uno. No sirve el ecobola y las tiras ecológicas. Eh, de momento creemos que tampoco, no estoy segura, pero yo la verdad es que no lo estoy recomendando. Lo de las tiras ecológicas, hay algunas más que la han probado y dicen que ni tan mal, pero yo todavía no sé muy bien eh, qué decir al respecto y prefiero deciros que. Detergentes ecológicos normales y ya está. Eh, hay dos cosas que nos sirven para lavar los, los pañales de tela. Si veis, oh, no he hablado de suavizantes. En los pañales de tela no queremos eh, utilizar suavizante porque el suavizante tupe las fibras. Eh, y no queremos... Vale, ahora aquí con la historia del directo se me ha pasado. Eh, Ah, y no queremos jabón, no queremos utilizar jabón, nada que sea eh, en, un, eh, en el bote que veamos que no tenga más de 5% de jabón. El jabón, lo mismo, eh, no es que tupa las fibras en sí, sino que necesitamos que se aclare muy bien. En ropa fina va genial el jabón, pero el problema viene en los pañales que son gruesos y cuesta más de aclarar, entonces el jabón lo reusaremos. Otra cosa que no queremos en pañales de tela son los detergentes especiales de bebé, el detergente de bebé. Viene incluido con muchas veces un alto porcentaje de jabón, ¿vale? Porque suaviza la tela. Y también se extrae una especie de cremitas suavizantes. Y también lo mismo, nos va a tupir las fibras. Entonces, eh, no utilizaremos eh, jabón en sí, no utilizaremos suavizante, no utilizaremos jabones especiales para ropa de bebé ni cosas similares. ¿Cómo haremos para secar los pañales de tela? Eh, si tenemos secadora. Los absorbentes y demás, miramos la, la etiqueta a la página del fabricante y adelante, casi todo se puede secar en la secadora. Veréis que muchos cobertores pone que se pueden secar en la secadora. Yo os diría que no lo hagáis, porque es que los cobertores secan enseguida y al final la secadora va deteriorando el, el pool y va deteriorando las gomas. No es necesario. Si tenemos una apurada, pues lo hacemos, pero si no, de forma habitual, yo diría que secadora, nada de nada de cobertores, no compensa. Si tenemos tendal al sol y es en invierno, pues genial, los ponemos al sol y, y se blanquean. Pero si estamos en verano, el sol hace que se endurezcan las fibras. Entonces, si es verano, yo os diría que mejor tendamos todo a la sombra. Eh, a la sombra. En verano, invierno, yo diría que siempre los cobertores, ¿vale? Para evitar que haya temperatura directa, para que no estiren las gomas y para que no ceda. Una forma útil de tender los pañales es no permitiendo que traccione la goma. Yo no quiero secar un pañal de tela así, porque ahora lo veis así porque está seco, pero cuando está mojado pesa más. Entonces yo no quiero esto, yo un pañal lo tenderé así... Lo tenderé así, un cobertor solo, por ejemplo, lo tenderé, busco dónde están las gomas y decido cómo hacerlo de manera que no, de que no traccionen, que no tengan tensión, no quiero tensión en las gomas. A ver. Entonces, bueno, esa es la, la, la forma para secar los pañales de tela y que te duren mucho. Recapitulamos, ¿cómo lavaremos los pañales para, de nuestro bebé? Primero, lavado es aclarado, centrifugado, y después meto el resto de la ropa que yo decida con lavado máximo 40 grados de algodón, lavado largo, nada de programas ecológicos, lo seco en la secadora o el tendal a la sombra, eso todo en verano, en invierno me puedo permitir el sol con, con cuidado, los guardo siempre en un cajón ventilado, no quiero cajones de, de plástico en los que no circule el aire, porque yo puedo eh, haberme confundido o haber pensado que mis pañales todos están súper secos, pero uno tener un poco de humedad y yo no me entero, y yo ese pañal lo tengo hoy una semana no circula el aire y está súper bien, y cuando voy a cogerlo tiene puntos negros porque yo había humedad y no me he dado cuenta. Entonces, siempre los colgaremos, los colocaremos en una estantería, eh, en cajones, los míticos cajones de, de madera eh, Bueno, lo que sea, sin que veamos que quede totalmente hermético Eso no lo queremos Los colocamos al bebé y los almacenamos, como dijimos, en una bolsa de pool, eh, Tapados o en un cubo De forma que no haya acceso directo eh, a ningún bichito para que, para que anide Importante, no los dejemos a remojo el remojo en los pañales de tela no nos va a aportar absolutamente nada. Eh, no va a quitar manchas, no va a ablandar nada, porque los pañales están previamente limpios. Y además lo único que hacemos es generamos un medio en que las bacterias se pueden desarrollar. Así que no queremos remojos. Y hasta aquí el tema de lavado. Si tenéis alguna duda me lo podéis poner en comentarios y sobre la marcha según puedo os voy a ir respondiendo. Ahora hablaremos sobre los mejores pañales para empezar. Los pañales que mejor se adaptan a cada etapa. Bien, un poco a modo de resumen os voy a decir los tipos de pañales, o los pañales que nosotros vendemos que más suelen gustar. Tenemos los pañales, por ejemplo, de recién nacido, que os ha, sirven hasta los 4 o 6 meses y son los Beira ¿vale? Es un pañal todo en dos, os he enseñado al principio, que se desmonta. Además de eso, por ejemplo, este viene con doble pulso, es decir, no hay fuga ni por tiempo, eh, ni por explosividad, porque viene con doble barrera aquí y doble barrera en el absorbente. Son la caña estos. Tenemos la misma opción en una partida económica, que sería coger un cobertor, este, por ejemplo, ¿vale? especial de recién nacido, y le meto dentro, lo que os decía antes, un pañal predoblado. Paf, meto esto dentro. Y ya tengo mi pañal absorbente para mi recién nacido. Ya veis, la inversión, por ejemplo, en este caso, 12 más 3, casi 3, eh, por 15 euros tienes una muda. Pero es que si, yo el cobertor ya lo he gastado una vez. Puedo lavarlo a mano y 12, 15, 18 por 20 euros o 21 euros tengo 3 mudas de pañales de tela de recién nacido. Así es viable. Eh, pañales unitalla, por ejemplo, tenemos los Super bottoms, que son también un pañal todo en dos. Vale, que en opción unitalla. Eh, gustan un montón porque valen, por ejemplo, ahora mismo los tengo en promoción: 21 euros y se desmontan. Y vienen además con un refuerzo. Entonces, estos pañales gustan un montón también. Además, si os fijáis, el patrón es estrechito. Quedan súper bien recogidos al bebé y no hacen demasiado bulto, hacen poquito bulto. Tenemos lo mismo, ¿vale? Eh, pañal rellenable, que os he enseñado antes. ¿Qué sería? Coger un pañal rellenable. Por ejemplo, en este caso, os hablo de lo más, en plan económico, lo más barato que tengo en la tienda, que los hay desde 5, 6, 7 euros el cobertor y meter dentro los absorbentes de la marca o meter, volvemos a lo mismo, yo dentro de un pañal rellenable puedo meter un, un predoblado, pues meto predoblados dentro con lo mismo que os decía, como, como meter una funda en almohada. Eh, si estáis empezando con los pañales de tela, yo algo que os recomiendo es este libro, que es de, de Marta Gómez, es una instagramer, una mamá que yo conozco y ha hecho un libro súper maravilloso, que se llama Manual de Instrucciones para usar pañales de tela. Eh, lo han hecho en la, en la editorial La Imprenta. Vale, os dejaré el enlace para comprarlo por si a alguien le interesa, porque es súper interesante, es finito, de muy, muy fácil de lectura, tiene muchos enlaces directos a YouTube explicando pequeñas cosas. Me parece eh, muy básico. Si queremos empezar a pañalear y tener algún manual de consulta rápido, súper guay. Y si queréis que sepáis que tanto por aquí y, y cada mes aproximadamente en formación.greenbaby.es hacemos talleres de inicio personalizados. ¿Vale? Con cuatro, cinco o seis familias, y también el taller avanzado. En el taller avanzado, es el mismo formato que estáis viendo ahora, pero hablaremos de cada cuánto tiempo se cambia el bebé y por qué, que es la duda más frecuente que tenemos en el blog y en la web. Eh, cómo eliminar y prevenir los olores de los pañales de tela, cómo se refuerzan los pañales cuando los bebés son muy muy neones, y cuándo es el momento de cambiar de talla y qué tallas son las que tenemos, aparte de las que os he enseñado, porque hay siete pañales, siete telas de, eh, siete tallas de pañales de tela. Así que os explicaré un poco todo esto e iremos profundizando un poco más según las necesidades que me digáis, porque será un, son talleres eh, en privado. Cualquier cosa, eh, me podéis escribir a mi mail natalia.greenbaby.es, me podéis escribir un WhatsApp o llamarme al teléfono 613-704-993 o apuntaros a los talleres que vamos haciendo vale, de acceso personalizado, información.greenbaby.es. Espero que os haya gustado este taller. Eh, y lo dicho, que si tenéis cualquier cosa, me podéis escribir ahí o me dejáis un comentario aquí en YouTube. Un abrazo.